¡Gracias! compañeras y compañeros, queremos agradeceros vuestra participación aquí hoy. Eh, esto es un triunfo de todas y de todos, un pequeño triunfo, porque hay que recordar que hay 150 personas, puede que más, encerradas ahí dentro ahora mismo. que El ejercicio de la solidaridad es el alimento para que aquel que resiste detrás de estas paredes, detrás de estas paredes, hay gente que todavía tiene sueños, hay gente que tiene la esperanza, hay gente que le ha sido truncada su libertad por el simple hecho de no tener un documento. Que los derechos humanos son sistemáticamente violados en los países de origen, tránsito y destino de nosotras, las personas migrantes. Que los distintos gobiernos del Estado español, lejos de garantizar el derecho del trabajo a todas las personas, han culpabilizado a las personas migradas de la crisis económica. Basta de vallas, visados, controles de fronteras, muertes en el mar. Exigimos finalmente al Estado español que firme y ratifique la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajos Migrantes y sus Familias por un mundo sin muros, por la liberación de los presos y... El... ¡Ningún ser humano!